Bueno, chiquillos, eh, quiero pedirles disculpas por el video. Eh, mucha gente no pudo verlo desde sus celulares y yo sé que es su dispositivo favorito. Sí, por McCartney. Puta por. Sí. No habíamos conversado. Yo pongo un tema tuyo y tú no me voy a ir. Ese era el reino. Se agrandó por McCarney. Pero igual me gusta el tema. De hecho. No no, no, no, no, no, no. Seguimos con el tour de locales hipster porque yo soy hipster. Solo sí. un poco. Día, vamos con mi sobrina, La Monce, Pralat y Fer al camino, que un lugar súper exquisito, que puta... Me venden el brisket, que es un corte especial del vacuno. ¡Ay! Un bicho. Y lo, lo cocinan ahumado por 12 horas. Se ve. ¿Te es un amor alternativo. Porque tú eres chica alternativa y yo a chico alternativo. Eh, hoy no hablaba nada. Fuimos al camino, lo pasamos súper bien. Oh, no, perdón. No, eso va a sonar malo. Va a sonar súper feo. Eh, la Monse fue la que más comió. De hecho pidió una chorrillana y después pidió su sándwich. Qué feíto. Pero ahora vamos a, al cine. A ver, vamos a su super. Sí. De nuevo, porque. <risa> no, no, no. Ya. No, no. Que van con tus amigos. Y sí. sí, tus Hola. amigos, ahora. Oh, Feri la... Sí. No porque... puedo conocer todavía el nombre, pero la... No, pregunta un segundo, no. vaya a quedar loca. No, yo creo que es porque. Porque divertido. Porque sale el torso de creo Que. <risa> Para la, ojalá salgas bien de la película. Oye ya, pero eh, no, este no es el blog de la Carina, es el blog de Software. <risa> ah, tienen que ver esto. Viene Mark Anthony y también Marco Antonio. Mark Anthony, Marco Antonio. ¿Ah? ¿Ah? ah, ah. Es divertido porque es real. <risa> ah, ¿No? es <risa> el Superman más encima de extranjero, bueno. Sí. sí un no, un terrorista. Que, se se, se cagan las la pega de otro, se caga el amigo de otro De otro periodista, más Sí, más. ¿Sí, ya, estamos aquí para la repetición de Batman vs Superman. Sentimiento encontrado aún con Batman vs Superman. Sentimiento encontrado. Hey, Teo quiere comer el pan. Come on. Zurrito igual. Come on. Mm. Dormí toda la tarde. No he nada. He dormido mucho. Vamos a ver qué está haciendo la música. ¿Cómo vais? Sí, se ve bonito. Mm. Es este, un, un food review de los hotkeys de la once Ay, 11. no, qué feo. Sí, igual la món se lo hace sin huevos, así que igual eso me preocupa. Voy a probarlo con un poquito de mermelada frutilla. Ahí. Ya, sí. Ahora me en este entante... Mmm, no sube no, bueno. Y no es porque mi polvo está al lado, pero tan bueno. <risa> Si hacemos a estaba arreglándose. Se me acabó la pila del micrófono. Así que vamos a ver cómo suena esta sección. Fin del fin de semana. Tengo que llegar a. <coughs> a canchar, editar, <la> whatever. Chao. <risa> Chao. Está quedando súper poca batería. Y en realidad no grabé tanto. Bueno, hoy aprendí que una película no tiene que ser una obra maestra para disfrutarse. Aprendí también que la se dice que no cocina bien, pero hace unos súper buenos hot Y aprendí también que no hay que usar música muy mainstream para los videos, porque si no puede que el contenido no llegue a la gente. Y si bien mi idea nunca ha sido buscar más views, la idea es que la gente que quiera ver los videos pueda verlos en el formato que quiera. Así que nunca más Sir Paul. Nunca más Además, no se olviden que todos los miércoles estoy haciendo como una especie de preguntas y respuestas Manden saluditos, háganme preguntas, pidenme consejos Pero el miércoles es el, el, la nueva sección del de, blog de Sonce y que voy a contarles qué nombre tiene Está bueno, en serio Y lo otro que aprendí es que esta cámara no suena tan mal La ¿Qué es el Huevitos. Dudito. Ay, ah. pero nos van a matar en la No me acuerdo a mis impresiones, qué pena.